Hola galeones, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para ganar y en esta casa, en esta precisión, estamos en Friday Night My Mi Five algo así, se llama el mod. Pero todavía no vamos a jugar la semana 6, la vamos a jugar eh, a difícil, ¿vale? Porque no la jugamos la última vez, así que la semana que vamos a hacer hoy es la 6. Es como de videojuegos Eso es como una pantalla de videojuegos Se ha enfadado, se ha enfadado Ahora se ha enfadado y está aquí oh. Este complica, se complica eso Aunque yo me pasé malíti ¿sí? O sea que no, eh, yo puedo con esto Aunque falle varias veces eso es Será porque... No digo que es difícil porque lo que me parece difícil es Ballistic. O sea, lo de Witty, pero lo de Ballistic el tercero. Si conocéis a alguien que se ha pasado también Ballistic, algún youtuber que también se ha pasado Ballistic, pues ponérmelo en los comentarios. Bueno, solo es una pregunta. ¿Eh? ¿Cómo que si yo estoy haciendo perfecto? Y se falló, eso no importa. Ahora, ah, pero necesito una S para que sea de lo que sea perfecto. Necesito hacer todo perfecto para que llegue a la S. Porque este creo que es el último. Pero eso me va a... La cagué, ella a ver. Pero igualmente era igual. Por eso lo a Eh. Eh. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué le ha pasado? Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Three, two, one, es como un monstruo, un glitch de videojuegos. Pero yo puedo vencerlo, porque soy sí el mejor Bueno, no es que sea el mejor en este juego, pero en Final Candy sí. Además, en Jori no se ve más. es mejor. He fallado ahí, ¿eh? he fallado mucho. Estoy, con, estoy luchando contra un glitch de un videojuego, ¿no? no <risa> de este videojuego me dejan en la se me dejan en la cabeza aunque la de Ballistic es muy difícil de cantarla tú solo porque es tan rápido que es muy difícil de cantarla tú mismo a ah, por pues cierto en este juego sabéis que, que antes era como uno de era como con los pies, pues este es con las manos, por eso tiene que ser con los teclados. O sea que se puede puedes cargarte los teclados. A lo mejor te puedes hacer. Bueno, vamos a lo que vamos. Se supone que si ponemos en ALT 3, 2, 1. que le flechas a la vez eso me va a costar ¿eh? esto es muy difícil solo en uno y hay cinco canciones es como que ¡Oh, oh, oh! ostras eso no pega nada con la canciones de esas otras flechas oh dios no, voy a perder. Oh, ¡No! Oh, ¡No puede ser esto súper es complicado! ¡Eh, no mate. Así fallo en una por culpa de, de que no me esperaba esto. Oye, no es tan difícil esta, ¿eh? Al principio no es tan difícil, pero por la... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tenéis que hacer ahí? Vale, conseguido. 3, 2, 1, 1. Ostras, 2, 1, 1. Ya se pone difícil. abajo, yo antes no podía ni pasarme a semana uno en difícil ¿eh? ahora. ¡Conseguido! Y-ey-ey... Vale. Siguiente canción. Esta me va a costar la vida. ¡Ey! ¿Quién es este? Es gris. Este es uno distinto. La verdad es que sí. Three, two, one, ¡Ostras! a ¿Qué que decir si sí, lo sí, de hecho perfecto? No puede ser. ¡No! <risa> vives. Yo sé que puedes! ¡Te estoy dando toda la sigla! ¿Cómo? ¿Cómo se si le dio a toda la tecla? O sea, hay tantas flechas que aunque le dé a toda la tecla. O sea, eso es un truco para esa parte, la verdad. Porque en esa parte hay tantas flechas que incluso aunque le veas todas, aunque es fácil, igualmente se cuenta todas, que incluso sobrevives. <risa> No, no, no, no, que pierdo, que pierdo, que pierdo No, por favor, no pierdas ¡Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan! ¡Ey, yo jugaba con eso! Puedo creer. Hay otro. <risas> es el último. Esto me va a costar la vida. ¿Y ahora qué pasa? Yeah. ¡Oh! Mejor se que cambie el aspecto, si no, va a parecer malvada, mira. Necesitas un poco de aspecto mejor, eh. Puede hacer lo que quieras, incluso quitar la presión, pero eso es malo. O sea, Esas es trampas, o sea, aquí ¿no? Y mira, mirad ahora. Ya no es tan malo, eh. Pero ahora creo que me va a costar la vida en pasarme esto. <ríe> si, no puedo, ya, si Si casi muero, en el anterior ya había morir en este. Lo que yo decía. Creo que si le doy a la flecha. Sí, lo estoy dando todo y ¿sí estas funciona. ¡Vale, funciona! ¡Funciona! Ahí está, es lo mismo que el anterior. Pero si falla, eh, si eh, para en algún momento con esto pues, saben que vaya perdiendo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Funciona, venga! como estas yo solo juego porque me divierto aquí con, con la con la canción oh soy el mejor vale esto es juego antes quiero que te tengo que dar la felicidad otra vez la vine venga vamos vamos Ay no, le da sin querer soy eh, No me lo puedo hacer. Vamos, vamos. Mm. Mm. Esto lo tengo que dar todas las flechas. Bueno, la idea es la parte que está... Eh, creo que esto es la final, ¿no? Es que... Está bien, no. Ahora sí. ¡Vamos! ¡Termine ya! Uh, uh, uh, uh. Vale, vale, voy sobreviviendo. ¡Vamos, vamos! Me da igual que me en 112 fallos, pero me lo voy a conseguir. De verdad, soy el mejor en este juego. A la primera todo. De verdad, lo digo. Soy el mejor en este juego. De verdad, lo digo. Soy el mejor en este juego. Os lo digo, de verdad. Os lo digo. Bueno, me he pasado. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle la like. Si os haya gustado. Suscribiros a mi canal. Si no seis suscrito. Y también paso un video. Y hasta la próxima. Adiós.